Bienvenidos a Dark Tunes. yo soy Polaris y el día de hoy hablaremos sobre las series animadas que fueron injustamente canceladas. Antes de comenzar, quiero anunciarles que ya tenemos servidor de Discord oficial. Si deseas unirte a nuestra comunidad, solo debes ingresar a través del link en la descripción del video. Para comenzar este video, hablemos del caso de Infinity Train. Esta serie fue creada por Owen Dennis para Cartoon Network y estrenó su primera temporada el 5 de agosto de 2019. Cada temporada de la serie estuvo pensada para centrarse en un pasajero que ha quedado atrapado en el tren. Como resultado, el tren infinito trata temas más pesados de lo que cabría esperar de una caricatura para niños, lo que convirtió a la serie en un éxito de culto. El problema, por así decirlo, es que este tipo de narrativa resultaría en algunos momentos demasiado adultos para el público de Cartoon Network y no sería del agrado para los ejecutivos de la compañía, sobre todo con los giros de trama tratados en la tercera temporada como la muerte, traumas, depresión, traición, entre otros. Por otro lado, es bien sabido que Owen Dennis realizó una fuerte campaña para apoyar la serie y evitar la cancelación. Además de pedir a los fans que la vieran en HBO Max, buscó la forma de lanzar mercancía oficial de Infinity Drain. Pero él mismo, a través de su Tumblr, declaró que Cartoon Network le dijo que parara de buscar personas para el desarrollo de mercancía o que buscara contratos de ese estilo. Después de una serie de decisiones a nivel ejecutivo, el programa llegó a su final con el lanzamiento de Infinity Train, libro 4, Do It*. Estrenado en HBO Max el 15 de abril de 2021, a pesar de que Owen Dennis ya había comentado que tenía hasta 8 grandes historias para Infinity Train, lo que se traduce a 8 temporadas. Y además, en la quinta temporada se tenía la intención de explorar lo ocurrido con Amelia en el tren infinito. Asimismo, también se tenía pensado escribir una película sobre el ascenso al poder de Amelia. Pero no quisieron darle luz verde, ya que se trataba de una mujer adulta que lloraba por su prometido y no de un niño. Por lo que pensaron que a los niños no les gustaría. También se estaba considerando una temporada con una tulip más adulta, que hubiera sido muy divertida. Pero probablemente no hubiera podido obtener esa luz verde por razones similares. Como ven, solo porque algunas cosas no encajan en este momento con lo que algunos ejecutivos buscan, perdimos una gran serie con un enorme potencial. Continuando con Cartoon Network, por lo menos, allí teníamos algunas luces de por qué sucedió la cancelación. Pero no todo es tan claro si hablamos de mi serie animada favorita Teen Titans. Mucho misterio y diferentes teorías giran alrededor de este show que representó todo un éxito de rating y ventas. Algunas de las razones más sonadas en cuanto a su cancelación son las siguientes. Primero tenemos las declaraciones de Will Wheaton, quien realizó la voz de Aqualad en la serie, donde comenta que la cancelación de la serie fue debido a los nuevos ejecutivos de Warner de ese entonces que no querían seguir con la serie, ya que ordenaron que todas las series de Cartoon Network debían picharse nuevamente sin importar el tiempo que llevaran al aire y cuando fue el turno de Teen Titans no tuvo una respuesta favorable por parte de los ejecutivos, quienes sin importar el éxito de la serie ordenaron una cancelación. El problema de esto es que contradice las declaraciones de Rob Hodgie, productor ejecutivo de la serie, quien comentó que en realidad fue Cartoon Network quien no renovó la serie, y mientras los escritores realizaban la quinta temporada, se les informó que sería la última, siendo reducida de 20 episodios a tan solo 13 capítulos en su quinta temporada. Por todo esto, no es de extrañar que lo que resultó ser el episodio final, donde Chico Bestia conoce a una chica muy parecido a Terra, haya culminado tan vagamente. Otra de las razones que deambulan por ahí es que la serie finalizó como resultado de un conflicto comercial entre Mattel y Bandai Namco. Según IGN, cuando la quinta temporada de Teen Titans comenzó a transmitirse, Cartoon Network firmó un acuerdo comercial exclusivo con Mattel para la comercialización de los juguetes de las series de la compañía. El problema, Bandai Namco era la dueña de la licencia de los juguetes de Teen Titans. En ese marco, Mattel presionó a Cartoon Network para cancelar Teen Titans y librarse del problema con Bandai. Ahora, a pesar de que Teen Titans sufrió de esa suerte, con Teen Titans Go! pasó lo contrario, y sus juguetes son distribuidos y comercializados por Mattel. Sin embargo, ninguna de estas dos razones me han convencido realmente. Según lo que he podido investigar, la cancelación de nuestros titanes se inclina más en otros aspectos. Tal como sucedió con Infinity Train, la serie se tornaba cada vez más oscura y densa, sobre todo cuando se transmite la cuarta temporada en Cartoon Network. En este arco nos enfocábamos en Raven, sus emociones y su relación con su padre Trigon, revelándose que su destino era destruir la Tierra en preparación para el gobierno de su padre. Aparentemente, explorar estas situaciones se iban del público objetivo de Cartoon Network, que es principalmente niños de 6 a 12 años, y aparentemente hubo una considerable baja de rating del programa. Pero, ¿realmente fue tan malo como dicen para meritar la cancelación de una serie tan exitosa? ¿O acaso, como pasó con Infinity Train? ¿Tanto miedo tuvieron de que una serie animada se volviera seria que su única respuesta sería la cancelación? Sinceramente, creo que ni hoy ni nunca entenderé este tipo de decisiones por parte de los ejecutivos. Si pasamos al mundo de Disney, tenemos la injusta cancelación de The Old House, serie que estaba considerada como una de las más exitosas de Disney Channel pues la misma se ubicó dentro de las 5 series animadas más vistas. Además, la obra recibió muchos elogios por parte de la crítica especializada. A pesar de los grandes logros de esta serie, Dana Terrence no logró escaparse del mal de la cancelación. La misma realizó un largo post en Reddit donde nos explica lo sucedido con la serie. Y aquí les haré un pequeño resumen. La creadora cuenta que hubo un gran recorte de presupuesto por lo que no le dieron la opción de hacer una tercera temporada completa. Querían terminar con la serie y esta fue la oportunidad para hacerlo. Incluso conseguir tres especiales de 40 minutos fue bastante difícil. Y no se le permitió ser parte de las conversaciones sino que simplemente le hicieron llegar la decisión. Citándola explica lo siguiente hemos tenido problemas para emitirla en unos pocos países y no las han prohibido en otros directamente, pero no voy a asumir que ha sido mala fe por parte de la gente con la que trabajo en Los Ángeles, expresa Terrence sobre la polémica del contenido LGBT, entonces ¿cuál es el real motivo de su cancelación? Terrence explica que, a fin de cuentas, hay unos pocos hombres y mujeres de negocios que supervisan aquello que encaja en la marca de Disney. Y un día, una de esas personas decidió que The Old House no encajaba en esa marca, además añade que los ejecutivos de Disney argumentaron, como si fuera algo malo, que la historia era serial y nuestro público se hace mayor y por ello no encajábamos en los gustos de estos ejecutivos. A pesar de que Dana no exprese directamente que la homofobia fue el motivo de la cancelación, lo cierto es que se pueden tener sospechas. De hecho, cabe recordar que la serie fue motivo de noticia para varios medios tras la revelación de que Luz y Amity, protagonistas de la serie, eran una pareja formal. En cualquier caso, seguramente esta cancelación tiene motivos mucho más allá. Pero no deja de ser una lástima que una serie tan creativa y mágica se cancele prematuramente. A pesar de todo, la creadora, como para levantar los ánimos, comenta que aún quedan muchos e increíbles episodios de The Old House para disfrutar, como lo será la segunda parte de la segunda temporada y los tres especiales de la tercera temporada que podrían llegar en 2022. Por otra parte, tenemos el doloroso caso de Final Space, y vaya que me dolió esta cancelación porque, personalmente, estuve desde la salida de su piloto a la espera de la aprobación de esta serie. El día 10 de septiembre de este año, Oland Rogers, creador de la serie, compartió un video en su canal de YouTube donde oficialmente se despedía de Final Space. En el mismo, cuenta que la realización de la serie fue un proceso bastante difícil. En sí, la única temporada que salió en circunstancias normales fue la primera, pero ya para la realización de la segunda temporada, las cosas estaban comenzando a complicarse con la llegada de la pandemia y la unión de Warner con AT&T. Pero en mayo de 2021, nuevamente hubo una fusión, y esta vez de Discovery con Warner. Lo más probable es que todas estas uniones se estén llevando a cabo para hacer frente a sus más grandes competencias, que son Netflix y Disney. En sí, Turner ya es un conglomerado bastante grande y estas uniones les servirían para sentar frente a la competencia. El problema es que estas uniones suelen tener consecuencias negativas. Sobre todo en las producciones que se estén llevando en ese momento, y esta vez le tocó pagarla a Final Space. Por supuesto, Oland Rogers no soltó mayores detalles, únicamente que la TVS de hace 5 años es una muy diferente a la que es hoy en día. Y tal y como mencionó Dana Terrance, llega un momento en que algunos ejecutivos de traje de pronto deciden que tu serie ya no es factible. Lo último que se sabe es que se está luchando por aprobar un especial de una hora y lograr concluir la historia, e incluso sacar un videojuego para consola y VR, ya que al final de la tercera temporada quedaron algunos cabos sueltos, esto debido a que se tenía la intención de que esta temporada fuese una especie de intermedio, pero ciertamente, sin la intervención de alguna compañía que adquiera los derechos, como Netflix o alguna otra plataforma, el futuro de esta serie luego de su cancelación es muy incierto. A pesar de todo, no podemos negar el enorme regalo que nos dejó Oland con sus personajes, tratando temas como la soledad, pérdidas, amor y amistad. I just want to say thank you to all of you, to the animators, to the artists, to everybody that was a part of this thing, the crew, just even TBS. Everybody that breathed life into Final Space. Thank you. Thank you sincerely to the, the bottom of my life, la verdad, creo que lo mejor que podemos hacer es seguir apoyando los shows que nos encantan y darle la oportunidad a los próximos que podrían estar por venir. Existen muchos pilotos con grandes ideas que valen la pena ver y que podemos disfrutar. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, la verdad siento que aún quedan varias series de las que podemos seguir hablando y lo injustas que fueron sus cancelaciones. Si quieres una segunda parte de este video, logremos que este sea un éxito y compartámoslo para llegar a más personas, también puedes dejarme de qué otras cancelaciones te gustaría que hable en los comentarios. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, estoy en Instagram, Twitter y TikTok, te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.